Hemos hecho una primera valoración de cómo va el cumplimiento del plan de empleo. La verdad que los datos son muy buenos. Tanto en ejecución técnica llevamos un 80% de la ejecución, como a nivel presupuestario, en el cierre del ejercicio presupuestario del año 2021, llevamos una ejecución presupuestaria en torno al 90%. Eh, hemos presentado además una herramienta informática donde se hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de los indicadores eh, que contempla el plan de empleo. Por lo tanto, esto es un ejercicio, además, de evaluación de políticas públicas. No se trata solo de un plan, sino de qué indicadores el seguimiento y la implementación del plan. Y, como digo, la valoración es eh, positiva. Yo creo que está siendo un éxito y la herramienta que se llama y para analizar los resultados eh, va a ser una herramienta muy positiva para que eh, gestionemos mejor eh, el plan de empleo. Hemos demandado, ¿no? que ya venía una línea en el plan de empleo sobre el tema de potenciar lo que es un instrumento similar o parecido a lo que es un observatorio para todo el tema de negociación colectiva, contratación, lo necesitamos para tener datos de Navarra fidedignos y al día. Con, sobre todo con todo aquello que tiene referencia con la nueva reforma laboral de contratos definidos, qué consecuencias tiene para Navarra, la brecha salarial, el contrato de mujeres, cuántos tiene aquellos contratos que son que llegan a los mil euros de servicio, del salario mínimo interprofesional o no. Evidentemente con los datos que se nos dan hoy de cumplimiento y de ejecución del plan de empleo, yo creo que tenemos que felicitarnos porque evidentemente estamos consiguiendo que todos esos recursos, que todas esas medidas que pactamos en el, en el propio plan de empleo, Lleguen a la gente más desprotegida, a la gente más eh, desfavorecida, que generalmente coincide con la gente eh, trabajadora, con los trabajadores y las trabajadoras también de nuestra eh, comunidad. Gobierno de Navarra.